Ando muriendo, decreciendo en el fondo del mar Lleno de musgo agitado, sin saber qué hice mal Ando buscando la sirena que me sepa calmar Y me aleje de la mierda que no quiero tragar He probado el dolor, ya sé que todo se paga He llorado vapor, en el infierno sin alas Vio la vida sin futuro y superpixelada Agarrados a una felicidad puta. ¿Qué pasa, familia? Soy Gentil, como sabéis. Mi nombre es Z-Click. Estoy grabando aquí mi colaboración para su nueva mixtape, Ras por placer. y nada, os meto un poquito... Pues tengo dentro. un proyecto entre manos que se llama Ras por placer. Estoy haciendo trabajos con todos los MC del campo de Gibraltar. Y la verdad que va a salir un trabajo muy gordo. Espero que os guste y os puedo decir que la fecha más o menos será sobre finales de junio. También queríamos hablaros de un evento que va a haber dentro de poco, el día 7 de junio, en el cual van a entrar casi todos los que van a participar también en mi mi Resucita mi voz, se hace frío en el desierto, descongelo el calor, es ¿eh? quien me quiere joder, primo, y a quien quiero joder, yo. Me hicieron el vacío. El sitio está muy bien, la verdad, que es una terracita simple planchilado, está muy chulo, y yo creo que vamos con todo un grupo. Somos grupo. Son 16 grupos, desde Ajierro 112, Jan Diller Z Click. 4L, Ruina Clan y muchos más que podréis ver allí en, en directo. Y de todas y... maneras, por mis redes sociales o por las suyas, vais a encontrar el cartel y vaya a ver toda la gente que hace. Yo creo que va a ser una noche chula. Además, es la, primera que vamos a es la primera actuación que vamos a realizar con el presentando el disco de Z Dile. Y habla sí. tú de esto. Nos cantaremos también el temita para su Y nada, yo por mi parte, como sabéis, por Twitter estoy todo el día liado haciendo cosillas y he hecho un concurso en el que vamos a sortear cinco discos de Z Dile. No sé si lo habéis visto alguna vez. Aquí lo tenéis, tiene vuestro librito, viene con unas pegatinas y demás. Y vamos a sortear 5. Para concursar es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es mandarme un tweet con la canción que más os guste. Sabéis que tengo mi canal de YouTube, El disco entero me menciona Jan pues, pues mi canción preferida ha sido de enero hasta diciembre y la canción que más votaciones tenga será nuestro nuevo video Yo y Kli, lo que nos lo que importa siempre es que vosotros decidáis y la canción que más os guste pues, será la primera que montemos Estamos aquí también con nuestro nombre Minilandia Film, Mililandia que es el que nos está grabando y, Máquina y, y nada, poco más, muchas gracias por todo, el recibimiento es brutal o sea, las reproducciones que estamos teniendo, todas las visitas, comentarios de gente, y demás, increíble. Y nada, agradecerlo y seguiremos curando. Así seguiremos. Bueno, un saludo y muchas gracias. Muchas gracias, gente. Y ellos más falsos que la <risa> primera de King Kong. Tengo más swag que la barba de Lincoln. Es Gustavo Fring, inmortal como los Simpson. Puedo hacerlo guapo. me va! ¡Rima, me va! ¡Rima, se